el toque de queda donde tras bastidores te dije que prácticamente no hay toque de queda porque la gran mayoría de las personas que, que entendemos lo que lo que está pasando esto, ya a las 10 de la noche estamos en nuestra casita hermano, a las 7 ya estamos en nuestra casa y en hemos entendido durante todo este trayecto donde hay alrededor de más de, de dos mil y pico de muertos en de, por la pandemia y vemos la magnitud tanto eh, de materia de salud económico que esto ha resultado al país, pero eh, hay una, una oleada de personas y entidades eh, hasta profesionales de la salud que han, han prácticamente llevado al Estado a que flexibilice el toque de queda, sobre todo en materia de economía que ya las, la ciudadanía está cansada de una de, ...de este encierro... ...según... Eh, ...muchos han, han... ...han expresado... ...pero el Colegio Médico... ...y más de 53 sociedades de medicina... ...especializada en este país... ...y en el mundo... Eh, ...no están de acuerdo... ...con la flexibilización... ...del de toque de queda... ...después vemos como un editorial... ...en un periódico de circulación nacional... ...donde dice, sábese quien pueda... ...y es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo ese asunto, pero el sabe ese quien pueda, va a depender de la conciencia que usted tenga de, de lo acumulado de, en este año de la pandemia. O sea, que la, el asunto del, del toque de queda y quédate en casa, es la lo más importante es lo que piensa la ciudadanía y la experiencia que hemos tenido durante todo este año. Creo que nosotros tenemos más que experiencia, más que eh, ver resultados como ciudadanos, que somos los que recibimos nuestros enfermos, que somos, somos los que da, donamos esa, esa, esos muertos por la pandemia. Somos los que tenemos que eh, a tomar esa sabe de quien pueda por las manos. O sea, nosotros hacer nuestro propio, nuestra, el entendimiento de, lo, de nuestro toque de queda. Porque qué? Porque aunque digan que el toque de queda a las 7 eh, se, se, se, se, eh, se inicia y con un y con una desplazamiento a partir de antes de, la, de las 10 o a las 10 de la noche, te está diciendo prácticamente que el día entero ya está, ya usted puede andar por ahí como, como si nada, porque ya eh, lo que impide que se lo que impide que usted no se infecte o que se infecte, es el toque de queda. No, no, no. Lo que impide que ustedes se infecten y no se infecten es tomar sus propias medidas como toque de queda. El distanciamiento social, el uso de la mascarilla, no acúmulo de, de, de, de personas en, en, en áreas cerradas. Sí. Todas esas condiciones, todas esas cosas, son las que no, nos van a decir a nosotros si ese sabe ser quien pueda nos va a tocar. A usted, al vecino, a quien sea. Yo creo, yo creo aún aunque muchos lo, lo creen que no da resultado, pero imagínense si estamos como estamos, con toque de queda, ¿Cómo, cómo, vamos, ¿cómo vamos a llegar, cómo vamos a estar cuando no se tome ningún tipo de medida? Porque la gente dice, no, en Estados Unidos no hay toque de queda ni en otros países lo que hay es medida sanitaria. Pero señores, si con esto, que supuestamente se entienden que hasta yo y... Eh, y un editorial de un periódico hasta de circulación regional donde dice que el que toque de que es una violación a los derechos humanos. Así mismo lo dice el, el, ese, ese ese escrito. Y me fue mandado como algo como un gran logro, pero yo te digo, pero eh, es que ahora mismo es este un estado de sitio, es este un estado de pandemia, es este un estado, esto es como tuviera una guerra entre la, entre la el virus y la, y, la, y la población y el ciudadano y la y el mundo. O sea, es un estado especial, donde el, el, el, el, el, el toque de queda y la, y, y la declaración de la, de la ciudadanía en cuanto a lo del, del, del Estado, de tomar las medidas que sean lo más eh, mejor posible para frenar la, el contagio de, del virus. O lamentablemente tienen que ir con medidas que a nadie le gusta a nadie le gusta estar cerrado pero el deber es estar, estar distanciado y estar en su casa, porque usted me dice no, pero para qué me van a trancar, pero si usted no lo tranca usted está en la calle pero señores, miren con solamente, solamente dejar como están los, los establecimientos de, de, de, de, de la República Dominicana en materia de de, de, de, de de cúmulo de personas, porque ustedes dicen, ah no, Estados Unidos no hay, no hay toque de queda, pero si ustedes ven las medidas que para entrar a un supermercado son medidas y esa medida se ha mantenido desde el inicio de la pandemia hasta ahora, nosotros las tuvimos de marzo hasta julio, de ahí en adelante todo el mundo, el, el, todos son los bancos, las, los plazas, las plazas comerciales, las tiendas, ninguna... Acatar, ya han acatado ese, esa, esa forma que se hizo en esos meses. No, ya todo el mundo entra a un supermercado, no hay nadie que lo pare, no se cuentan las personas que están adentro, nada de eso. Entonces, vamos a tomar medidas sanitarias, pero si tanto, las medidas sanitarias todo el tiempo han estado ahí, con el toque de queda y nadie, y, y luego la cumplen. Entonces, con el, el toque de queda y el, el freno de, de, del. Tra, del de transitar en la, en la calle en un tiempo, en un momento, tiene su, tiene su efecto a que todo el mundo salga a la calle a, sin ningún tipo de, de, de protección. Entonces, el sárgense quien pueda va a depender mucho de cada uno de nosotros. Por eso que yo, mi llamado no es a la, a la instituciones, mi llamado no es al Estado, mi llamado es al ciudadano. Que el ciudadano de él depende de que esto se pueda lograrse se pueda minimizar los contagios, cada vez que yo llego al materno, que lo primero que me dan es son las estadísticas de, de cómo están las camas, de cómo están los pacientes, de cómo, de cómo eh, es, que, es que va el asunto, oye, cada vez que yo veo que aumenta, que subo, que hay muertos, no es mi familia, pero son un ciudadano, es un dominicano, es un señor que tiene hijos, una señora que tiene hijos, que tiene familia, que tiene todo eso, todo el que no ha vivido el momento de la muerte por COVID de un familiar es que es que ha minimizado este, este, este esto que está sucediendo Mirate. yo sé que es cómodo, pero señores de el toque de queda y el distanciamiento social y la medida sanitaria, eso hasta ahora, hasta que nos vengan los 10 millones los 20 millones de vacunas que van a venir para el país, esas son las únicas medidas que pueden frenar un poco esta pandemia señores son las únicas, no, no existe otra Mira Sergio, antes de que te vaya porque tiene que retirarte eh, mira en ese mismo sentido Sergio eh, el sistema de salud que tenemos nosotros, por decirlo de alguna manera por ejemplo el colegio médico y los, y los médicos en sentido general que tenemos en la República Dominicana yo asumo que son los expertos que son los que saben, son los que eh, están llamados a manejar la situación ahora bien eso que hoy eh, plantea el Colegio Médico Dominicano, donde dice que el sistema sanitario de la República Dominicana puede colapsar, precisamente por la flexibilización que están asumiendo y que ya anunciaron que a partir de mañana se van a llevar a cabo eso, eso es lo que puede generar que el sistema sanitario pueda colapsar en la República Dominicana ahora ¿dónde está, dónde está mi cuestionamiento en ese sentido Sergio? ¿cuántas eh, acciones se han hecho y sobre todo con respecto al toque de queda, que si, que si una hora, que si dos horas, que si tres horas, que si de noche, que si de día ahora bien, lo que yo quisiera que Sergio como médico y las autoridades, ¿verdad?, eh, del sistema sanitario me muestren a mí o, le, o nos muestren a nosotros eh, dentro de todas esas medidas, dentro de todo ese proceso entre estado de emergencia y el toque de queda, que me muestren la evaluación que han hecho para poder cambiar de una acción a otra acción o para ah. poder flexibilizar en este momento. Óyeme, Sergio, estamos diciendo que estamos viviendo momentos que lo más probable es que en marzo, abril, mayo y junio, en el tope de la, de la pandemia, no se vivieron. En los no, últimos, no, oye, en los sí, últimos sí. ocho días van... Claro. 108 personas muertas en los últimos 8 días, sí, sí, que sí, se sí. han registrado por COVID, que si usted divide eso, estamos hablando de 13.5 personas han, mueren diario en los últimos 8 días en este país, reportado por COVID-19. Y ese es un número que no es real, que lo sabe usted, lo sabe serio, sí, lo sí, sé sí. yo, que no es real. Sí, no hay, no hay, hay, que hay personas... Que han muerto por COVID-19 que no están ahí dentro de esos registrados. Y lo sabemos aquí, sobre todo en San Francisco de Macorís. Claro, claro. Entonces la pregunta mía, Sergio, es, yo quisiera tener una respuesta. Cada vez que se, se plantea una no, flexibilización, flexibilización o se aprieta, ¿verdad? Se son más estrictos. ¿Dónde está la evaluación que se hace para poder cambiar de una acción a otra? Por ejemplo, no, la a la partir arregla. de mañana, el toque de queda es de 5 a. A, a siete, hasta las 7 y se cierra. Y una movilidad hasta las 10 de la noche, perfecto. No, no, no hay toque de que ok, vamos a asumir, Sergio Romero, que, eso, que esta, esta, esta nueva medida dure 8, 10, 15 días. Entonces que en 15 días tú digas, bueno. Ya se aperturó. Lo que yo quiero que me digan es dónde está la evaluación, dónde está la evaluación que se hizo que esta acción que vamos a vivir a partir de mañana que estamos viviendo actualmente nos permite, fue tan efectiva que nos permite pasar ya a otra a otra acción ¿verdad? de apertura. Entonces yo quisiera, eso es lo que yo quiero hacer, que alguien me diga eso, cómo se justifica porque no en un momento no donde están muriendo 13, 14 personas diarios producto del COVID, entonces estamos flexibilizando a tal punto que es como si estuviese ya acerturado. Eh, la... En esta semana, eh, prácticamente más del 90% de las camas destinadas para COVID en el, en el país estaban ocupadas. O sea que, entonces, como tú dices... La evaluación para tu flexibilidad, claro. como que no, no concuerda con el Estado. Sergio, te voy nada. a dar permiso hoy hasta la para que salga hasta las 8 de la noche. Entonces, claro. el jueves te voy a dar ya para que salga hasta las 10. Entonces, yo tengo que evaluar el comportamiento de claro. Sergio, para yo claro. que me justifique a mí que yo pueda darle más soltura, para que claro. pueda ya regresar a la casa más tarde. ¿Cuál ha sido? O sea, sí, yo tengo sí. que evaluar Totalmente eso para ver si usted, usted se ganó eso. ¿Ves? Sí. Lamentablemente, sí, es una situación... Eh, que se ha salido prácticamente del control, control y obedeciendo a presiones a presiones a interés mediáticas es que, para que lo sepa que el, el ahora, ahora mismo todas estas medidas son debido a la, lo, los movimientos de las redes y, y y los movimientos económicos pero señores eh, el estado frena más, <ríe> más fácil y le da apoyo a esos, a esos pequeños a esos comerciantes y hay que decirlo serio, aquí no hay vaca sagrada, aquí nadie está blindado, claro, recuerdan mira. la historia en el tope del dueño, el propietario del Banco del banco Santander recu actualmente, mire quién está tiene una semana eh, con el, con no el coronavirus resiste, Carlos Slim el dueño dije, de claro, aquí no hay vaca sagrada, aquí no hay, nadie está blindado nadie a cual, al, más, al más poderoso como al que menos tiene puede ser impactado Mira, Victor, ningún por esta movimiento político social había, había igualado a las clases sociales como el virus Pero, así es oye con ningún movimiento en el mundo ni aquí ni, había unido había igualado la clase social como este virus que es de pandémico donde aquí aquí no hay clase Aquí todo el mundo se enferma y todo el mundo se muere a todos los si niveles Si se pudiera decir, pudiéramos, ¿verdad?